...a la marcha lamentablemente a un año de la muerte de Mónica Jara... ...que se cumple el 12 de julio... ...porque recordamos que la explosión fue el día 29... Eh, ...donde tuvimos una gran marcha... ...y estuvo presente Norma, la mamá de Mónica... ...exigiendo junto a nosotros, también como Aten Capital... ...que haya imputados responsables como son Estorioni... ...quien estaba como ministra de Educación en ese momento... ...y el mismo gobernador Omar Gutiérrez... Ellos son responsables de esta situación y también exigíamos a cetera un paro nacional, porque la problemática que vienen transitando las escuelas no solo es privativa de lo que sucedió en Aguada San Roque, sino que también en las escuelas del país y en las escuelas que tenemos en nuestra ciudad y en la provincia. Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribiste a nuestro boletín. Entonces, el 12 de julio, digamos, hay una movilización en Barda del Medio donde se va a descubrir un mural y, eh, digamos, nos preparamos para acompañar a los que estén presentes, pero teniendo fuertemente el reclamo, digamos, de justicia ligado a las condiciones laborales, ¿no? Eh, sí, justamente, el, hay una, se realiza el martes 12 la marcha a las 15 horas en el puente que une eh, Barda del Medio con Vista Alegre y se va a descubrir también un, un mural y con la convocatoria de la familia y obviamente de Aten Capital ese día para encontrarnos y los convocamos a todos los que quieran estar, presenciar y acompañar en esta marcha y en este recordatorio Va a ser un, una marcha distinta porque se van a arrojar flores al río, digamos una, una cuestión muy emotiva que tiene que ver con la familia así que convocamos a participar, siempre vienen alto las responsabilidades políticas de Asturian y Gutiérrez como vos bien decías y también pensando que a la vuelta de las vacaciones ya vamos a estar con noticias de convocatorias de asambleas porque es necesario organizar la lucha de conjunto. ¿no? Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Así que muchas gracias Sandra. Gracias a vos Angélica y como decía sí, es necesario la participación y la democracia en Atenas y para mantenerla justamente las asambleas donde participamos todas y todos y podemos expresarnos y generar una convocatoria, un plan de lucha a las distintas falencias que hoy va teniendo la educación, no solo en infraestructura sino también en la imposición de esta reforma educativa que hasta el momento no muestra que mejore nada ni las condiciones de los trabajadores ni de nuestros estudiantes. Bueno, muy bien, gracias. Que un buen descanso a, a, a todos los trabajadores de la educación. El 12 de julio movilizamos y nos encontramos a la web. Esto fue Aten Capital Les Canta a Las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.